Conexión con mi intelecto para sentirme superior Un abrir, cerrar de ojos rápido me sorprendió Relajado, sin problemas, fuera de preocupación Afinando los detalles para sacar esta canción Una mente muy abierta, cerrado es mi corazón Ya pasé por los sucesos malos, todo sucedió En las noches de rodillas estoy pidiéndole a Dios Pidiéndole una disculpa, creo tampoco me escuchó Mándame una señal, te la mando, yo estoy bien De los lunes a tomarme. Sigo arriba de este riel Enfocado por mis metas Unas cuantas ya logré Otras que no me han animado Y para pronto me arriesgué De lo malo me arrepiento Quiero hacer las cosas bien Sé que no es nuestro momento Por ahora tendré fe Yo no pierdo la esperanza Nunca la voy a perder La vida te pone piedras Y para pronto las quité Si te estorba solo ignora, Si te sirve se valora Si te encuentras indeciso Toma tiempo y no hagas bola Porque muchos andan viendo A quien le pide izan la cola para llegarte por la espalda uno no sabe la hora nunca meto mi cuchara a platos que son ajenos si le das el primer sorbo a la sopa es veneno es la vida resumida aunque muchos no lo acepten las personas solo aportan cuando miran los billetes nos piensan que está bien y otros piensan es normal hay obstáculos muy grandes difíciles de esquivar hay caminos tan oscuros y también con claridad que con el paso del tiempo uno mismo va a encontrar mi círculo social poco a poco fue cayendo Unos se portaron mal y de lejos estoy viendo Yo detecto las envidias, se les nota por los gestos Y pregúntales si son y nunca serán honestos